Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de en Cinematografía Cine. a través del programa de Fomento al Cine, Cine Mexicano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a Esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, el podcast favorito de todos ustedes. Y, y bueno, en esta ocasión, esta últimos, estos últimos eh, capítulos de, de un, pues desde agosto para acá, nos hemos estado dedicando a hablar de las actividades de la gira ultracinema. Y, y bueno, no solo hemos platicado con los directores participantes, sino también con los gestores culturales que suma, han sumado esfuerzos con nosotros. Y pues tenemos una, una invitada muy, muy especial con la que vamos a platicar. Pero antes de, de, de presentarla, como es costumbre, haremos un preámbulo como de media hora. El maestro y yo que ahora las chicas tanto Carla como, como Camila, pues nos tienen bastante abandonados, han, han decidido dedicar sus esfuerzos a eh, eh, actividades que les generan fama y fortuna, entonces no han podido venirse a, a cotorrear con nosotros. Pero bueno, pues el maestro, Bund, él como, como, como es eh, pudiente y, y vive en un palacete en Montreal, pues se puede dar el lujo de escaparse de, tú no tienes corgis tú si, si tuvieras si fueras de la, como eres de la realeza podrías tener corgis pero tú porque tienes son gatos cómo estás Antonio muy bien pues pues eh, consternado eh, entonces habría que dedicarle esta Tu tía se murió a, tu tía habría que dedicarle esta esta transmisión a mi tía Chabelita este pero bueno pues este que, que, que, que en paz descalce, ¿no? Entonces, eh, pues estoy bien, estoy bien, medio sacado de onda, pero... Yo estoy pero, muy preocupado por los corgis, ¿eh? Pero, pero ahí la llevamos. Yo creo que es lo que más nos, nos preocupa y consterna en, en, en este podcast, porque, pues, bueno, el, el, el Fauna, el, el Festival Fauna, pues, es es, es este pues es una de, estas, de las iniciativas de... de una de tus iniciativas y pues bueno nos preocupa lo que sucede con con los animales entonces pues sí, los corgis ¿qué va a pasar con los corgis? No? Pues sí, pero bueno, mientras lo desciframos ya decíamos, tenemos un invitada a una invitada especial Denise López del el colectivo Pensamiento Libre eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos, Denise, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, nos ven ustedes por la invitación, y pues aquí con lluvia y frito desde Jalapa, Veracruz. Buenísimo. Ah, Jalapa, tan, tan querido, Jalapa, de gratos recuerdos, ¿verdad, maestro Bunt? Así es, y, y, y pues ojalá podamos regresar en algún momento de nuestra existencia, porque sí fue fue un, una edición de ultracinema harto, harto eh, interesante. Memorable. Y con memorable y, y, y ahí tuvimos pues muchas creencias y tenemos muchas creencias, ¿no? En, en, en este. Sí, sí. En Jalapa. De hecho, de hecho, eh, pues va a haber Ultracinema en Jalapa, ¿no? Ya estamos ahí planeando. Pero de, de la mano de Denise y de Pensamiento Libre, Ultracinema pues no, no, precisamente va a estar en Jalapa, va a estar en el estado de Veracruz, ya nos, ya nos platicará a detalle. Pero antes de eso, cuéntanos, tenéis ¿qué es Pensamiento Libre? ¿A qué se dedican? ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué compartir? Bueno, ya no, o sea, se dedican a compartir cine, pero ¿por qué? ¿De dónde surge el, el, la iniciativa? Y ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, cuéntanos. Bueno, este, Pensamiento Libre es un colectivo que ya tiene varios años, ¿no? Más de 10 años, más o menos, eh, elaborando. Es un colectivo, yo le llamo itinerante, ¿no? porque este, lo conforman diferentes este, personas, profesionistas, este, gente de diferentes materias que están en diversas partes del, del país, ¿no? Tenemos este, gente en la Ciudad de México, en Querétaro, en Tabasco, aquí en, en Veracruz, y entonces todos nos coordinamos con este espíritu, ¿no? De, de trabajar en equipo, de, de aportar algo, ¿no? Nuestro granito de arena, ya saben. Este, en, en esto que hemos llamado eh, Colectivo Pensamiento Libre, ¿no? Y, este, y bueno, eh, lo del cine es como una más ¿no? de las actividades que, que hacemos. Normalmente lo que organizamos son jornadas, ¿no? Jornadas de divulgación de ciencia y arte, ¿no? Y pues ahí es, es donde tiene cabida este, la, el cine, ¿no? En, en, esta, en esta ocasión, ¿no? Y pues nada, ¿no? Este, somos personas de, de a pie, ¿no? Ciudadanos de a pie. Este, que lo que queremos es este, eh, tejer redes de apoyo, no creemos que eh, la gente tiene muchas cosas que aportar desde abajo, no este, para los suyos de manera horizontal, entonces pues el pensamiento libre tiene como esta, esta dinámica, no como este sentimiento de también aportar precisamente unir, tener puentes, servir de contacto, etcétera, no Fantástico, fantástico. Y, y, y digamos, ¿de dónde surge? ¿Por qué esta, qué los une para, para poder eh, juntarse y, y tratar de, de, de, de abonar en este terreno? Bueno, pues nos une precisamente yo creo que eso, ¿no? El que eh, creemos que los ciudadanos, ¿no? Que las personas... Eh, sí podemos eh, incidir, ¿no? Ser un punto de, de que nosotros podamos incidir en, en la sociedad, digamos, ¿no? No todo tiene que ser eh, dictado por las organizaciones, por el Estado, etcétera, ¿no? Sino que la misma población tiene este poder precisamente de decisión, de organización, de, sobre todo porque como, como conoce sus necesidades y sabe cómo llegarse a sí misma, pues entonces puede crear como nuevas cosas, ¿no? Entonces lo que nos une es ese impulso, ¿no? Ese impulso de querer abonar a otras nuevas formas de relacionarse, ¿no? Este Y bueno, a muchos de nosotros nos unen estos pensamientos precisamente pues de empatía, de solidaridad, etcétera, ¿no? Y bueno, le pusimos pensamiento libre porque este, eh, muchos de nosotros eh, somos martianos, seguidores de José Martí. Y José Martí tiene muchas máximas precisamente dedicadas al, al, a la libertad, ¿no? A la cultura, al arte. Y específicamente hay una que dice, este, ser cultos es la única forma de ser libres, ¿no? Y de ahí nosotros este, lo juntamos y pusimos el, el pensamiento libre como nombre al, al colectivo, ¿no? Fantástico, fantástico. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Maestro Bunt? Porque pues, uh, los, los ciudadanos de a pie somos los que pues, construimos un montón de cosas, ¿no? Esa, esa, esa, esa frase me, me, me llegó mucho, porque igual nosotros somos una iniciativa ciudadana, somos ciudadanos de a pie, aunque el Maestro Bunt es de la realeza, pero es igual, ciudadano de a pie. Y, este, y pues nos, nos decidimos un buen día a, a crear Ultracinema, pero ¿cómo ves, Maestro Bunt? Pues la, la, la verdad me parece una iniciativa bien bien interesante, pues po, se podría decir que soy realeza, pero de a pie, este, bueno, este, eh, ¿cu ¿cuáles son? Sí, cuál? porque no tienes coche. güey ¿eh? sí, No, además me, me aterra a conducir, entonces, pues no, este, no, Ni no. sabes pues, manejar, creo, pero bueno. No, sí sé, sí, pero, pero me da demasiado miedo, entonces, este, pues no, yo creo que no voy a tener un auto... Eh, a mí lo que me, me, llama, me llamó la atención es que eh, mencionas que una de las actividades es el cine. ¿Cuáles son otras, otras de esas actividades que, que, que ha realizado Pensamiento Libre eh, pues para, para llegar a, a, más, a más ciudadanos? Sí, pues, pues bueno, nosotros este, ahorita... Eh tuvimos ya saben no la clásica pausa de la pandemia pero este después de eso nos hemos reactivado y hemos estado eh, llevando a cabo jornadas de divulgación de arte y ciencia y hemos estado yendo a comunidades específicamente a escuelas en la sierra en la zona este de las altas montañas de veracruz este son eh, ya saben no cinturones de pobreza es comunidad en agua blanca, tienen muchas necesidades y donde difícilmente no difícilmente llega este Vaya actividades eh, que tienen que ver con, con el arte, con la ciencia, ¿no? Creemos que el conocimiento está como centralizado, ¿no? Todo ocurre siempre en la capital, y de la capital en el centro además, ¿no? Porque hasta las colonias periferias de, la, de las grandes ciudades tampoco acceden a, a este tipo de, de, no sé, por ponerlo en palabras, pues ferias de libros, este, sin itinerante... Eh, pintura, etcétera, ¿no? Muy difícil, entonces sí si difíciles en las colonias periferias de la ciudad, pues ahora imagínense, eh, viajar tres horas este, subiendo un cerro, pues a, aún es más difícil, ¿no? Entonces hemos ido eh, llevando actividades ahí, este, de mmm, observación astronómica, de periodismo, este, en periodismo hicimos lo que fue un periódico y también eh, radio comunitaria, este, también hemos llevado este, sobre ciencia, ¿no? este, experimentos científicos, de química, de, de física. Este, también hemos llevado este, para que hagan fanzine, eh, etcétera, ¿no? Mucho, mucho de eso, este, porque creemos que, que son actividades que muy difícilmente les pueden llegar a los chicos. Eh, es un apoyo también para los maestros evidentemente, ¿no? Que dan una cara distinta algo distinto, y pues a los chicos saber este que pueden eh, hacer más, ¿no? Yo creo que es como una ventana, ¿no? Llevar estas jornadas de, de divulgación de ciencia y arte, es como una ventana de que existen muchas otras cosas ¿no? Este, vamos con el simple ánimo de abonar eso hay que como, me gusta siempre como especificarlo un poco este, de, de, las chavas, chavos, señores eh, señoras, señoras que, que vamos como parte del colectivo vamos con un espíritu de, de abonar, ¿no? De, de mostrarle, mira, yo hago esto, a lo mejor te puede servir, ¿no? A lo mejor te puede gustar, etcétera. ¿No? Con esta cosa de que, ah, esto es lo más maravilloso del mundo y tu vida a partir de ahora va a cambiar, porque pues eso es mucha egolatría, ¿no? Este, Hay que tratar de, de quitarnos un poquito este pensamiento este conquistador, ¿no? Que vamos allá arriba, o sea, no, no, no, no, nada, ¿no? Solo vamos a compartir un conocimiento y además ellos nos comparten un montón de cosas que saben, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Estas jornadas, pero también en, en, la, en la ciudad hemos hecho este, eh, enlaces con otros colectivos, ¿no? De, de, de arte sobre todo, y hemos llevado a cabo, bueno, ayudado a llevar a cabo presentaciones de libros, por ejemplo, ¿no? Presentaciones de danza, este, vamos a trabajar ahora con este ultracinema, entonces, esa es la, la dinámica, ¿no? Que hemos venido manejando. Creo, creo que Micha se, se quedó se quedó en, en pausa en freeze porque ya no lo veo moverse o, o, hay una, me, mencionas la, la, la radio comunitaria y otras y, y, y otras eh, pues otras disciplinas digamos eh, me, me, me llama la atención justamente la radio comunitaria porque pareciera que que en particular Veracruz y, y Oaxaca tienen como una gran tradición de esta, de esta radio comunitaria, hablas del fanzine estos medios digamos que son como, como tradicionales, eh, me parecen muy muy interesantes de, de, de, de nombrar porque se alejan digamos de, de las modas ¿no? de, la, de las modas de estas nuevas tecnologías y todo eso ¿tú cómo, cómo ves el futuro de estos medios que que aparentemente, entre comillas, son como muy, muy anacrónicos, ¿no? Se dice, es que ya nadie escucha la radio, es que ya nadie compra o, periódicos. o consume periódicos o, o, o cualquier impreso en todo caso, ¿no? ¿Tú cómo ves estas, estas formas de, pues de, pues de comunicación tan, tan importantes? ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea el, el futuro? Eso me, me llama la atención bastante. Sí, claro. Bueno, yo eh, además de ser parte del colectivo, yo soy periodista, soy este, editora y, bueno, este, justamente es algo como que es el rum rum, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con los medios de comunicación? Y sí si hemos visto una gran transformación, ¿no? Este, todo se va prácticamente a la, la web, ¿no? A los contenidos digitales y es la gran apuesta. Pero yo creo que se nos olvida algo, que no todos tenemos las mismas condiciones, ¿no? Este... Hablamos de, de un, aunque parezca que es mucho, en realidad hablamos de un sector de la población que sí tiene acceso a, a los medios digitales y que puede estar conectado en su teléfono inteligente o con Wi-Fi en su computadora y que entonces puede ya consumir estos nuevos este, canales de, de comunicación, pero eso no ocurre este, en la sierra, ¿no? En la sierra para empezar no hay Wi-Fi. ¿No? El Internet, este, pues es, es así como que a veces hay, a veces no hay, ¿no? El mismo teléfono, el señal, ¿no? Tú llevas tu celular, señal muy difícilmente vas a tener, ¿no? El periódico casi no llega tampoco, ¿no? Entonces, es precisamente eh, eh, focalizar. ¿no? focalizar, porque lo que se trata es que las personas, en este caso, como trabajamos con escuelas, pues que las chicas y los chicos eh, se hagan eh, de un propio medio de comunicación, no una forma en que ellos puedan eh, plasmar su voz, y bueno, y no les puedes enseñar, en este caso, hacer un podcast con el celular, porque cuántos tienen celular, cuántos tienen Wi-Fi, cómo lo van a subir a la plataforma, cuántos de ellos realmente están familiarizados con el uso de una computadora, etcétera, ¿no? Porque aunque son telesecundarias resulta que o no hay Wi-Fi o no hay laptops o etcétera, ¿no? Ya sabemos. Entonces este, pues no, de lo que se trata es es de enseñarle precisamente estas herramientas que aunque parece que están bastante pasadas de modas, en realidad, ¿no? O sea, en realidad este son herramientas que siguen siendo funcionales porque un gran sector de nuestra población sigue en la pobreza, no solamente pobreza económica, sino pobreza este, social, ¿no? pobreza tecnológica, ¿no? Entonces es ahí donde, donde eh, influye, ¿no? Creo que es muy importante que las chicas y los chicos, una comunidad, ¿no? Sepa hacer precisamente su propia radio comunitaria, ¿no? Y este, es súper es, es bonito ver cómo ponen las bocinas en los postes, este, según, este, de tantos metros del de, de poblado, digamos, ponen sus bocinas o, o, o en la tienda más grande, etcétera, ¿no? Entonces, eso, eso es muy bonito, ¿no? Igual lo del fanzine, ¿no? Que ellos puedan este, de, de plasmar, ¿no? con En papel, tener todo lo que ellos quieren este, expresar a los demás, ¿no? Y en el caso de nosotros, eh, que hemos ido a, a escuelas que son nahuablantes por ejemplo, pues, precisamente, este, fomentar, ¿no? Que no, no usen el español, usen su propia lengua, ¿no? O sea, ellos son los que tienen que este, seguir, este... Eh, comunicándose de la manera que lo hacen tradicionalmente, ¿no? Oye, eso está, eso está muy, muy interesante porque, digo, al final de cuentas, por el lado eh, que lo planteas, digamos, social y económico, pues tienes toda la razón, ni modo que llegues tú bien, bien, jefe, con tu super tecnología, les enseña así muy bonito y luego aunque, <ríe> con que ellos la replican, ¿no? Y por, e incluso pensando en términos. Eh, eh, prácticos, eh, estoy convencido que cuando venga la, la, la hecatombe zombie, pues seguiremos, lo, o sea, la, lo hemos visto, ¿no? O sea, lo único que va a sobrevivir es la radio, las ondas Así que están es. ahí en el, y, y se van a ir al cuerno todos nuestros celulares y vamos a, o sea, si no tenemos una radio a la mano, si no la sabemos operar, si no, la, si no sabemos, recuperamos estos modos tradicionales de, de impresión, pues igual, ¿no? Hay un montón de cosas que... que, que que, que no van a sobrevivir, pero bueno. Pues todo todo, y, lo, y ma, todo poco, lo material, ¿no? Todo lo matérico, yo creo que va sí, a sobrevivir. O sea, el cine, la, cine mismo, ¿no? La, el, el el Cato, cine... El sí, seguramente sobrevivirán las películas en las bóvedas y no en tu discurso, ¿no? Porque, bueno, en fin, no nos pongamos... Eh... <risa> este... No, yo, yo soy a, fan eh, de, de las apoca películas son... apocalípticos. <risas> luditas, ¿no? No nos pongamos luditas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, regresando un poco a esta cuestión, de, están haciendo una labor increíble, ¿no? De, de, de llevar un montón de actividades y, y culturales y, y a lugares donde no, pues ahora sí que no se preocupan demasiado las, las autoridades. Y eso... Es una labor increíble. Por eso me, me, me hace muy feliz pues, que se hayan acercado a, a Ultracinema, porque pues, siempre tenemos esta... No, la verdad es que ya lo he dicho yo en otros capítulos del podcast, esta cuestión de, de organizar la gira nos ha ayudado a expandir nuestro, nuestro, incluso nuestro nicho. Ahora ya puedo decir que incluso nuestro nicho. Como que siempre pensamos que... El, o sea, aunque, aunque desde el principio el proyecto se, se planteó para bajarle dos rayitas al cine experimental más académico y más más sangronzón, que la gente diga, que siempre piensa, ay, no, es que eso es eso no lo entiendo, eso es para unos iniciados, ¿no? Digo, ahí ahí hemos hecho, tratado de hacer una labor, este podcast es, es, es parte de la misma, ¿no? De que la gente vea, escuche a los directores y, y, y sepan que incluso tienen placeres culpables, ¿no? Que les gustan las telenovelas, que, que, que se revientan las series coreanas de Netflix, como el maestro Bund, este... Entonces, estas cosas no, nos ayudan muchísimo porque de, a llegar a otros públicos a los cuales no estamos acostumbrados. Platícanos un poquito esta, esta parte de, de, de, del, del público que va a ser eh, eh, eh, visitado pues, por, por su proyecto y que va a los que les vamos a compartir la, las películas de, de, esta, de esta parte de la gira. Para que la gente ¿Sí? pues, eh, eh, eh, se dé de, se de una idea de... de ¿De dónde van a, hacia dónde está viajando el cine experimental? Sí, bueno, este, nosotros vamos este, a iniciar la, la gira este, en la zona de las altas montañas de Veracruz. Eh, se va a hacer una proyección en la comunidad de este, Tepachapa, que es del municipio de Soledad Azompan, es una comunidad no Ahí opera una telesecundaria que se, se llama TeleSecundaria José María Morelos y Pavón. Este, pero bueno, la conocen como Tepashaba porque es la única telesecundaria en la comunidad, ¿no? Y bueno, ahí este, eh, el director de, de esa este, telesecundaria eh, justamente tiene un, una visión de ir sumando talleres solidarios, le llama él, ¿no? Este, para ir a, eh, dando otras perspectivas a los chicos de lo que se hace, ¿no? De lo que ellos pueden hacer. Entonces con ellos hemos eh, trabajado ya en otras ocasiones y bueno, vamos a arrancar este, con ellos ahí este, la, la, la jornada. Este, después, eh, muy cerquita relativamente, este, del otro lado de la montaña, este, nos vamos a ir este, a, a otra este, telesecundaria, este, eh, se llama Zacuala, se, se llama la telesecundaria Zacuala primero la comunidad es del mismo nombre, y este está es en el municipio de Teguipango, ¿no? también es una comunidad nahuablante este, vamos a estar ahí este, al día siguiente, ¿no? después de ello nos vamos a, a, otra, a otra comunidad, esta este ya no es Altas Montañas, esta es zona rural, este, que se llama Cajete, es una primaria, ahí vamos a trabajar con niños chiquitos, ¿no? vamos a presentarle el programa de infancias y terminando el programa de infancias vamos a hacer fancy con ellos justamente de lo que les haya llamado la, la atención de este, del, del programa que se les va a presentar, ¿no? este... Y de ahí nos, es, tenemos programado también otra visita hacia... Ay, se me olvida, es un telebachillerato. Este, Tim, Timilco me parece que se llama el nombre, son nombres un poco este, complicados. Este, es zona rural también, ¿no? Este, y ahí eh, nunca hemos trabajado con prepas, he de decirlo. Va a ser como, como un pequeño reto ahí. Este, les vamos a presentar este, eh, el programa de el de cine experimental, el de cine mexicano, y les vamos a presentar el de Ocho Cantos en Nahuatl. Son esos dos que vamos a presentarles a ellos, ¿no? Y con ellos vamos a hacer, bueno, pues la dinámica, ¿no? De, de, qué, de qué les pareció y hacer como la, la este, eh, pues la plática, ¿no? De ver ellos qué, qué opinan de eso y a qué les puede llevar, ¿no? Este, y bueno, ya estamos en, en pláticas, este, todavía, porque como recién el ciclo escolar empezó, ¿no? Hace, este, semana, una semana, semana y media. Entonces, este, es probable que todavía se unan otras tres escuelitas, ¿no? A las que llevaríamos este, este programa, pero bueno, todavía está como veremos, ¿no? Entonces, el equipo se va a dividir, ¿no? Y este, algunos nos va a tocar ir a la sierra, otros acá a la zona rural, pero la idea es, este, es este, llegar a, a, a todos estos lugares, ¿no? Y con el, el ánimo ese, ¿no? De, de compartir justamente. Por ejemplo, este, y de las condiciones que estábamos hablando anteriormente, pues eh, todas ellas son escuelas... este eh, subsisten, la verdad, por voluntad de sus directores, ¿no? De sus directores y directoras, ¿no? Es, eh, sus maestros también son equipos de trabajo eh, que están muy comprometidos por llevarles a los chicos cosas este, novedosas, ¿no? Porque de lo que se trata este, es finalmente de adecuar, ¿no? A, a de adecuar los conocimientos, ¿no? A, a la zona, a los chicos, a los intereses, etcétera, ¿no? Este, Vamos a ir, por ejemplo, a la primaria a la que vamos a ir, eh, no tienen ni siquiera luz, ¿no? Ya no hablemos de internet, <ríe> no tienen ni luz, ¿no? Entonces, este, a ese tipo de condiciones son a las que nos enfrentamos, ¿no? La primaria, por ejemplo, es una primaria este, unitaria, es decir, solamente hay un profesor que atiende todos los grados, ¿no? Entonces, este, pues es una de las primeras de las que eh, tratamos precisamente de estar yendo más o menos cada dos, tres meses, ¿no? porque este pues les sirve a los chicos, ¿no? Ver un rostro distinto y ver una anima, dinámica distinta de, de, de trabajo, ¿no? Y pues estamos súper contentos en Pensamiento Libre de haber hecho el, el clic con, con ustedes, ¿no? Oye, pues me, me parece fascinante, ya nada más de, de, de, de escuchar los públicos, pues hasta me dan ganas de ir, ¿no? De, de, de ver. <risa> Cuando Por, quieras, ver, claro. Para ver las reacciones de, de, de los chicos, porque es un público que no, la verdad, no. No tenemos tan ubicados, sobre todo los, los jóvenes, o sea, sí, el, el cine experimental pues, ha hecho, está hecho por gente relativamente joven, pero así como de secundaria y eso, no, y, y, y sí, sí, sí, sí causa mucha curiosidad, pues ver sus expresiones cuando esté viendo lo, lo que está pasando en pantalla. Pero lo que más me, me, me, me emociona de saber eh, que es un público tan, tan diverso, tan joven, es que eh, esperamos que entre ellos de ahí, ¿por, ¿por qué no pensar en que... Saldrá el siguiente gran cineasta inter, eh, experimental, o que al menos algo se les va a despertar, que ese es, ese es en gran medida la, el plan de, de compartir estas películas, pues donde nos inviten, ¿no? O sea, llámese una, un, una, una galería, en donde tú me digas, o una telesecundaria, una primaria, porque eh, sí, sí tenemos como la idea de que esto es. Esto, el cine es democrático, ¿no? O sea, en realidad el cine lo puede disfrutar cualquiera, ya, o sea, tiene, lo, lo han hecho aparecer un poco más, eh, en particular el cine experimental, insisto, como para, para cierto tipo de público, para cierto nivel de conocimientos, pero no, no, no es cierto, la verdad es que oh, lo puedes disfrutar tanto como, cual, como ver una película, digo, hemos visto películas que son para toda la familia, para, para cierto tipo de público eh, en particular, pero igual te aburre, ¿no? Igual no, ¿no? igual no entiendes por qué, por qué hay tantos trucos en las tramas como para terminar que los, gan los buenos siempre ganen, ¿no? Que los gringos siempre ganen. <ríe> y acá, bueno, no necesariamente es narrativo el asunto, es más bien, eh, a veces eh, no tiene, pareciera que no tiene sentido, pero, pero apela mucho a los sentimientos, apela mucho a, a, a, a, a despertar tu imaginación. Entonces, híjole, por ese lado se antoja, se antoja muchísimo. Y esperemos que, que, lo, que los chicos lo, lo, lo disfruten, porque pues para eso para eso lo, lo creamos, ¿no? Y, y, y pues sí, insisto, estaría estaría interesante ver, ver estas reacciones. Ojalá, por favor, tomen muchas fotos. Sí, claro, claro, mucha evidencia. Sí, porque de entrada me, me cuando se acercaron a, a nosotros nos pareció fantástico, pues porque... Eh, eh, llevar sin experimental a estos espacios a nosotros se, no, nos, nos, se nos escapa pues no es no no tenemos esa eh, pues esa eh, logística y ustedes es. que, conoce, que conocen el terreno pues, está, pa, pa, eso, está está tan maravilloso de poder co, juntar esfuerzos con proyectos como el suyo porque así insisto llegaremos a lugares insospechados la verdad entonces eh, pues igual darte las gracias, la verdad, darte las gracias que te... ¿Por qué, ¿por qué pensaste en cine experimental? A ver, cuenta, cuéntanos, ¿por qué dijiste? Bueno, porque digo te pudiste haber acercado a otros festivales más renombrados, más famosones, que bueno, en Sur Ahorita, por ejemplo, nos podemos dar el lujo, el privilegio de decir, Ultracinema ha estado en estas comunidades, en estas telesecundarias, en donde ni el FICUNAM, ni Ambulante, ni ni DOC cmx ninguno de esos festivales más acá, de ni Guanajuato, ni el que me digas, ha estado, entonces eso es un, un triunfo para nosotros, pero ¿por qué dijiste, pues vamos a, a, a, a, a que vean cine experimental? <risa> bueno, eh, debo, debo confesar que ahí fue totalmente tendencioso el asunto, porque a mí me gusta el cine experimental, ¿no? Entonces yo lo comenté con este otra okay. compañera, que somos dos las que estamos como más metida en el rollo organizacional, este, le dije, oye, eso está súper interesante, ¿no? ¿Por qué no nos lanzamos y, y tanto, no? Y empezamos a investigarlos a ustedes y todo. Y dije, no, sí, hay, hay que hacerlo, ¿no? Y porque, bueno, este, nosotros, eh, lo que mencionaste hace un momento, ¿no? O sea, este a lo mejor el, un público que está como más... este que tienen más a su disposición muchas herramientas, ¿no? O muchas plataformas ya ahorita de, de para ver, este, cine, series, etcétera. Igual y, y no, no tiene como la, el tiempo, la disposición de ver nuevas formas, este, pues, narrativas básicamente, no, nuevas propuestas, este, visuales y narrativas, ¿no? Y este y en estos espacios, eh, por experiencia que hemos llevado, este eh, a estos espacios alejados, eh, pudiera pensarse que a lo mejor no les interesa, pero resulta que sí. Resulta que tienen, este, los chicos y chicas tienen mucha sensibilidad, ¿no? mucha sensibilidad, mucha capacidad de, de, de abstracción, ¿no? este, de, de mucha capacidad literaria, poética, incluso es súper bonito cómo ellos interpretan su realidad ¿no? este, y los llevan al arte. Entonces me pareció justamente que había, podría atravesarse muy bien el que ellos vean precisamente eh, formas distintas en que pueden narrar su día a día, su historia, sus sueños, sus ambiciones, etcétera, ¿no? Y creo que eso aporta mucho justamente el, el cine experimental, ¿no? Entonces fue ahí como la trampita de que, bueno, a mí me gusta y yo sé que les puede gustar, vamos a aventarnos, ¿no? Y por eso fue que hicimos el, el enlace, ¿no? Y lo que tú decías hace un momento, ¿no? O sea, este, la, la importancia, ¿no? Surgió este, este puente entre nosotros y creo que de eso se trata de ir tejiendo redes de apoyo, ¿no? Redes en las que podamos precisamente impulsarnos unos a los otros, llegar a lugares donde no es posible llegar. ¿Por qué? Por cuestiones económicas, financieras, de tiempo, humanas incluso, ¿no? Entonces, eh, justamente es revalorizar, ¿no? Revalorizar eh, la, la importancia de, de, de las redes de, de apoyo, ¿no? Entre... Entre colectivos, entre proyectos, etcétera, ¿no? Pues qué, qué maravilla, ya, ya eh, planearemos el próximo año. Tenemos un taller muy bonito que justamente se, eh, nuestra, una de nuestras eh, embajadoras en Jalapa eh, eh, dará para los, para los niños allá, en conjunto con, con los chicos del Festival Oftálmica Niños. Okay. Entonces está, están muy cerquita. El próximo año vamos a planearlo con calma, Denise, y vamos a mandar a, a Naya Shell. Saludos, Naya. Porque es un taller súper bonito. Es un taller de, de, de, de, para que ellos hagan una película y el, ah, término del taller, el, el término del taller la vean. Pero es una película experimental, ¿no? Porque talleres para, para niños hay muchos. Pero este es un taller para... Una, entonces el próximo año con calma lo planeamos. Y estaría fantástico poder, poder compartir este taller con, con, con los niños y, y generar una, una versión desde su óptica de, de esta película. Entonces, qué maravilla. No, pues, no sé, Maestro Bund, ¿usted qué piensa? ¿No le dan ganas de ir a, a esto? Digo, la verdad es que yo, por ejemplo, de Veracruz conozco el puerto y Jalapa. El puerta. Y, ah, no, sí, conozco Tierra Blanca. Alguna vez fui, cuando andaba de, antro, de antropólogo, fui a Tierra Blanca... Y, y poblados aledaños, pero nada más, y estos lugares ya los estuve buscando y se ven eh, interesantes, pues, o sea, la, la geografía veracruzana es muy, muy interesante, bueno, conozco Alvarado, es cierto, conozco Alvarado también. Com comí deliciosísimo ahí, pero hay estas partes más elevadas, que también tienen una vegetación y una, una, un, unos climas bastante peculiares, y, este, y pues se antojan, ¿no? Se antojan, no sé, ¿cómo ves, Antonio? Eh, la, la, la verdad es que sí, yo, yo también, yo, yo sí conozco nada más Jalapa y el puerto, entonces pues sí dan ganas de ir y además eh, pues seguido me, me, me, me llevaban café de, de la región, entonces pues cómo no, hay que estar allí. Aunque he de confesar que mi, uno de mis lemas de vida es dejad que los niños se alejen de mí. Pero pero sin duda es bien interesante saber cuál, es, cuál podría ser la reacción de estos públicos ante un cine que, pues pues como, como lo hemos dicho, no es un cine convencional o tradicional o, o, o, o un cine pues, pues hegemónico, ¿no? Entonces sí sería, sería muy interesante saber qué que piensan eh, los públicos más jóvenes, eh, más pequeños, no? Entonces, sí, la verdad se, se antoja muchísimo darse una vuelta por allá. No, pues cuando quieran, ¿eh? Yo, pues, yo debo confesar que no soy de Veracruz, ¿eh? Este, yo soy de Villahermosa, Tabasco. Soy vecindada de aquí, ¿no? Pero, este, pero sí, hay muchos lugares muy, muy hermosos que, que se pueden conocer. Y justamente uno de los privilegios personales que considero es que este proyecto me ha podido llevar a varios sitios, ¿no? Que de otra forma, pues la verdad sería muy difícil, ¿no? Así que sí, bienvenidos cuando quieran. Fantástico. Y hablando de Villahermosa, también nos has hecho favor de, digamos... Ah, ¿sí? con con un proyecto allá, un espacio cultural en, eh, en Villahermosa, eh, para poder también mostrar el, el, algunos de los programas, ¿no? El, el espacio independiente cultural Yoko Danza, que también va a ser sede de, de Ultracinema, y eso, bueno, pues, eh, está, está fantástico. Gracias, Denise, de verdad, no, no sabes lo, lo feliz que estamos, porque, insisto, o sea, hay, hay, o sea, sí hay públicos a los que si no fuera por la colaboración de proyectos como, como, el, como el tuyo, pues simplemente no, no podríamos. Y, eh, y esto siempre, siento que no solo, no solo enriquece al público, que bueno, pues un poquito les estamos compartiendo cine que, pues que no van a ver en, en prácticamente en ningún otro lado, sino también nuestra propia visión, ¿no? Hemos aprendido muchísimo de, de las experiencias de, de, de, de personas como tú, de los espacios de... De de, de, de de gestión y de colaboración de proyectos independientes que, pues, enriquecen de, de verdad a Ultracinema. Eh, nosotros tenemos planeado, eh, pues, la gira. Este año, bueno, pues, nos, nos hicieron el, el, el honor de darnos un focine para poder eh, ampliar el, el, el horizonte. Sí teníamos ya... Eh, ciertos lugares de la de, de donde la, la selección de cine experimental mexicano ha, ha visitado, pero ahora bueno pues sí se se nos está desbordando la cantidad de lugares, pero la maravilla de todo esto es eso no poder acceder a, a públicos que no hubiéramos imaginado. Esta, estoy seguro que los niños se van a volver locos bueno no locos literal, pero sí les va a, a, a gustar eh, lo que vean cuando eh, les compartan la selección de cine experimental para las infancias, que, que fue creado de alguna manera con una, una gama diversa de, de posibilidades, y, y ha sido, eh, no, es por, no es por presumir, pero ha sido muy exitosa, no nos, nos la han pedido de otros lugares, porque de repente pensamos que no hay, yo mismo, yo cuando estuve platicando con, con Daniela Garrido, la directora de, de la gira, y con el equipo de programación, Así como que, bueno, ¿y de dónde sacamos películas para, para chamacos, no? Por eso, o sea, si sí las tenemos, no es que hayan sido creadas, pero si las ponemos en este contexto, van a ayudar a que los, a que los niños eh, eh, pues simplemente reciban otros mensajes distintos que los que reciben de cine comercial, ¿no? Y eso es parte de lo que, así como que, ah, pues claro, nos cayó el 20, y pues sí, por supuesto, o sea, simplemente hay que ponerlos en contexto un poquito y eso va a hacer que los despertar la imaginación, que es lo que... Lo que y, y, y ahorita que comentas, ¿no? Que además de ver, la, lo, de, de, de ver lo que... Da, del programa van a hacer una actividad complementaria. Eso está maravilloso. Para tú que eres la primera vez que nos visitas, ya sabes, es, este es un podcast pet friendly, vivo rodeado de chihuahuayos, entonces eventualmente ladran, <ríe> así que no, no, no, no pasa nada. Pero bueno, eh, Denise, la verdad estamos súper contentos. No sé, maestro Bunt, ¿qué es que tienes preparada tu pregunta sorpresa de, de todos los capítulos? Mi, mi pregunta bomba. No, la verdad no. Es que, pues, como me revisan en el aeropuerto, pues no me dejan pasar con cosas, este, como con, con explosivos. Ahí, entonces, con, eso, con eso que acabas de regresar. Sí, entonces, este, pues sí, por eso, por eso no tengo pregunta bomba. No, no me, me me gustaría saber ahora con, con, con todos estos cambios y toda esta eh, cu cuestión de este, ¿cómo, cómo llamarle? ¿Cómo este web? ¿Qui ¿Quién dijo eso? No me acuerdo quién dijo, pero este el hueco argumental que representó este, en nuestras vidas la, la, la, la pandemia. ¿cómo, ¿Cómo se ha recibido... De nuevo, estas actividades presenciales, ¿cuál ha sido como la, la, pues, eh, la reacción ¿no? de, de la gente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha resultado este pues, re, renacimiento? No, pues la verdad es que muy buena respuesta. eh, eh Comenzamos a hacer algunas actividades, este, ir a, haciendo unas, algunas jornadas y pues nos escriben a, a la página de Facebook, que si nos quieren visitar, Estamos este, como Pensamiento Libre MX en Facebook, y, este, y bueno, y nos escriben este, maestros, no por eso este, destaco el compromiso de, de los maestros, no porque ellos son los que nos escriben, oigan, ¿saben qué? Este, los invitamos a que vengan a nuestra escuela, estamos ubicados aquí y allá, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, muy buena respuesta de, de los maestros por sumarnos a, a, a sus actividades, ¿no? Sabemos que es toda una logística que ellos también tienen que hacer para incluirnos en su, en su programa, ¿no? Este, en las comunidades nos reciben muy bien también, y, y, y los chicos y eh, chicas es, es maravilloso, ¿no? este Yo, eh, como este, soy periodista, eh, yo les imparto lo que tiene que ver este con, con periódico o con la radio, ¿no? Entonces, pues, estoy en contacto con ellos. Y la, la energía, ¿no? Sus preguntas, eh, eh, cómo, cómo ellos este, eh, responden con una lógica totalmente distinta a los que estamos todo el día en, en la ciudad, ¿no? Sus necesidades, todo este rollo, ¿no? Hay un cariño como muy bonito, ¿no? Una, una energía que, que fluye entre, entre los talleristas, de la comunidad, los chicos, de la escuela, etcétera. M muy bonita, ¿no? Y bueno, y nosotros este, somos un, un colectivo este, autogestivo, 100%. Pues esto significa que pues este hay que pepenarle, ¿no? Sacar el botecito y juntar para hacer estas actividades, ¿no? Entonces, es lo que a veces nos limita un poco, quisiéramos ir a todas las escuelas a las que nos invitan, pero pues este, vaya, este eh, hacemos esta labor, ¿no? esta labor de convencer a otras personas, y por fortuna, y este, pues agradezco este, de pasadita, si aquí alguien nos está escuchando que nos ha apoyado en alguna ocasión, este, pues agradezco ¿no? es, esa voluntad de, de las personas de decir, ¿sabes qué? Pues yo te dono eh, una, una caja de, de, de libros, yo te dono hojas, yo te dono plumones, yo te doy para la gasolina, etcétera, ¿no? Este, es precisamente gracias a que, a que las personas, ¿no? Lo que decía al principio, yo creo, ¿no? Las personas de a pie que se dan cuenta que sí pueden ser agentes de cambio, ¿no? Sí realmente lo pueden ser este, en su entorno inmediato, ¿no? Y pues pensamiento libre lo que hace es, es este jalar, ¿no? Jalarnos a todos, tender los puentes y llegar a estas escuelitas. Pero sí, la verdad es que. Fue un, como un boom, ¿no? Como un despertar de, de la pandemia y muy bonito, ¿no? Esperamos que para este ciclo escolar más cosas se puedan, este, pues, ir haciendo, ¿no? Justo te iba a preguntar, Denise, ¿cómo le hacen, no? O sea, que, que de, dónde, ¿de dónde sale? Porque digo, nosotros lo sabemos perfectamente. Durante 10 años estuvimos este, rezándole a, a San Fonca y a San, San Conaculta y a San King. Se pusiera enfrente, hasta que finalmente escucharon nuestros rezos, pero bueno, pues es una cantidad eh, eh, que nos ayuda, pero pues siempre se necesita mucho más, ¿no? Porque al final de cuentas también estamos haciendo una labor que no alcanzan a cubrir las instituciones por la, las razones que sean, ¿no? Porque les da flojera, porque no les interesa, porque se roban el dinero, por lo que tú quieras. Pero bueno, de todas formas, proyectos como, como el tuyo y como el nuestro estamos cubriendo espacios y... y y, y temáticas que pues no, no, no todo el mundo está, está como presente, entonces no, no es que lluevan las cartas de dinero. Pero bueno, ya nos dijiste un poquito que... que, que sí, ustedes sacamos están, el ¿no? botecito. Eh, pues igual poniendo de su bolsa. Claro. Tu, y, y pues ya lo saben a nuestros amigos que nos escuchan, pues que, que por ahí yo sé que hay varios que tienen eh, algunos cuantos pesos y si no saben en qué gastarlos, pues apoyen este tipo de iniciativas porque en realidad no este pues o sea, vale muchísimo la pena, sobre todo por el tipo de público que están, que están apoyando, y, y, y, y esa parte sí, aunque yo también soy un poco como el maestro Bunt, este, en relación a, lo, a los chamacos, sí creo que ahí es donde está el cambio, o sea, si incidimos en la, en, en la niñez y en la juventud, si, si desde el niño les enseñamos a pensar distinto, a, a, a preguntarse cosas, a, a, planear, a plantearse la vida distinta, podrá haber una esperanza para, para este planeta, ¿no? En todos los sentidos. Uh -huh. Pero, eh, y por eso, bueno, pues sí, sí nos hace muy felices poder poner, un, pues, ¿por qué no, insisto? ¿Por qué no sembrar la semillita de la curiosidad? Y aspirar a que de todo este público joven surja un, un, una persona que diga, ah, pues a mí me gusta el cine, ese raro que vi cuando era niño, y voy muy a dedicar a hacer esas películas. Aunque se muera de hambre, creo <risa> <Yeah. risa> que pues al final logre, logre de, de, pues, expresarse y, y ¿por qué no? triunfar, ¿no? Finalmente claro. el, el triunfo acá es que tus películas se vean, se compartan y que tengas tú la libertad de, de hacerlas, ¿no? No es tanto que te, que te vayas a ganar el, el, el, el Ariel o el o lo que sea. Claro. Pero bueno, pues eh, Maestro Bunt, su, su reflexión final para ir cerrando este, este bonito podcast. Pues nada más eh, agradecerte, Denise que nos hayas dado chance de, de conversar contigo. Este, eh, pues, pues a mí me, me entusiasma mucho pues, conocer este tipo de, de iniciativas que, que, que yo creo que nos, nos hacen muchísima falta pues, en, en, en estos tiempos en todo el mundo y como tener esta conciencia de, de, de la comunidad, ¿no? Y de llevar también como actividades a distintas comunidades que no tienen, que no tienen, no tienen chance de, de pronto, de, de tenerlas tan, tan a la mano. Y, y, y a mí me entusiasma mucho este, este tipo de, de, de iniciativas y pues, pues, mucho éxito. Muchas gracias por ser parte también de esta gira. Uh, uh, uh, Ultracinema, Cinema esperamos vernos con con, con eh, en, en, en, en algún en algún momento de nuestras vidas eh, para tomar un, un café o ya que eres de, de tabasco pues un, uno de esos excelentes chocolates de ese cacao de, de ese cacao tabasqueño que es como como ya hasta hasta famoso en todo el mundo no pues, pues nada, muchas gracias mucho éxito y pues continuamos en, en contacto y gracias maestro Bund y pues eh, Denis, de verdad agradecerte de todo corazón que, que te hayas acercado a, a, a nosotros y que ha, seas eh, el vehículo por el cual la Giro Ultracinema pues va a llegar a estos lugares de los cuales nos sentimos muy, muy, antes que la verdad es que antes que que no sé, que, que el Teatro de la Ciudad de México, la, no sé, esos lugares así... Eh, pues acá ultra famosos y que hay, hay festivales que hacen sus actividades ahí. La verdad es que antes que esos lugares nos hacen mucho más felices que poder compartirlo en, en, en estos espacios tan, tan necesarios, tan importantes. Y, y la verdad es que, bueno, sí, no tengo palabras para agradecerte, que, que gracias a ti y a Pensamiento Libre, pues ande un ande, ande Ultracinema por allá, ¿no? Este... Entonces, pues bueno, no sé. ¿Alguna reflexión final, Denise? Pues no, este, gracias a ustedes, no, por, por, por este, eh, porque también es un trabajo, no, es un trabajo arduo el que hace ultracinemas, y bueno, este, qué bueno que pudimos confluir, no, ponernos de acuerdo y, y llevar este material, justo como dice, esos lugares donde muy difícilmente, pues vamos a, a, a, poder hacerlo solos, no, y la reflexión final de mi parte sería esa, no, a, a apostarle a la solidaridad, a, a, a juntarnos, tener redes y llegar a, a donde menos Pueden llegar a la, las autoridades por las razones que en este podcast no vamos a tocar. <ríe> Muchas gracias. Fantástico, fantástico, Denis Y pues bueno, los, los invitamos a que estén pendientes. Ya saben, la Giro Ultracinema va a continuar uh, de aquí hasta noviembre. Se cruzará eventualmente con la decimoprimera edición de Ultracinema que pues estamos planeando, estamos así como, como mosquitas frotándonos las manos porque va a haber un montón de, de, de, de actividades en un montón de lugares. Entonces, pues estén pendientes, de, de, de las actividades en, en las comunidades de, de, de Veracruz van a suceder hacia el fin de este mes. Entonces, bueno, pues estén pendientes, probablemente no es que, no es que se puedan escapar, pero, pues, ¿por qué no? Si, si andan por ahí cerca, pues, dense una vuelta para que eh, no solo vean las, las películas de ultracinema, sino... Disfruten uh, eh, la experiencia de, de, compartida de verlas con, con, con, los, con los niños, con los niños y jóvenes de, de, de estos lugares. Y pues nos despedimos, nos eh, escuchamos en la siguiente, vamos a seguir, bueno, acá ya saben, los tuntunes no, no se pueden quedar callados en el momento más inesperado, los escuchamos en la siguiente, seguiremos eh, de, de, hablando sobre la giro y ya, silencio.